Mi nombre es Alejandra Rincón, soy publicista, tengo experiencia eh, como community manager con varias marcas reconocidas y también soy experta en el tema del e-commerce. Eh, conozco a profundidad plataformas como Linio, Mercado Libre o y de eso es lo que quiero hablarles en esta charla de Marketplace Aumentando las Ventas en Internet. Quiero invitarlos a esta charla para conocer un poco más de las plataformas, eh, investigar y saber cuáles son sus características y beneficios para poder potenciar nuestro negocio. También les quiero enseñar cómo manejarlas desde su profundidad para así avanzar al éxito. Bienvenidos.